como quitar arañazos de la pintura de un coche. Aplica acetona sobre el arañazo. Puedes utilizar soluciones especiales diseñadas para quitar estas imperfecciones del coche, pero los productos de acetona como el quita esmalte funcionan igual de bien. Humedece un paño blanco y limpio con acetona y frota suavemente sobre el arañazo. Continúa aplicando la acetona hasta que el arañazo se desvanezca. HTTP emoticono cara de disgusto barra padunob static con barra imigis barra zan barra 2 barra 2 -e barra safeli remove fine scratches from your car por 127 s Paintest 2 version 2.jpg barra 550 px safeli remove fine scratches from your car por 127 s paint test 2 JPG. 2.jpg http 2. barra barra p barra images, barra, zan, barra 2 barra 12 barra Safeli remove fines scratches from your car por 127 S Paintest 2 version 2.jpg barra 300 px y remove fines scratches from your car por 127 S Paintest 2 version 2 jpg barra 8 barra 89 barra remove fine scratches from your cars paint step 2360 pmp 4. Frota la zona afectada con algún compuesto para pulir coches. Si el arañazo no desaparece después de aplicar la acetona, consigue un poco de compuesto para pulir coches y una almohadilla para frotar. Este producto lo podrás encontrar en cualquier almacén de repuestos o accesorios para automóviles o también en autolavados. Http emoticono cara de disgusto barra Padunovstatic con barra imigis barra zan barra 5 barra 5 a barra Safeli remove fines Scratches from your car por 127 S 3 version 2.jpg barra 550px safeli remove fines scratches from your car por 127 S 3 versión 2 JPG http 2 puntos barra barra peat 3 static con barra images barra zam barra 5 barra 5 a barra Safeli remove fines scratches from your car por 127 S 3 version 2.jpg barra 300 px y remove fine scratches from your car por 127 S 3 version 2 jpg barra 8 barra 8c barra safely remove fines scratches from your cars paint step 3360 pmp 4. Utiliza papel de lija en los arañazos más difíciles de quitar. Empapa por completo el papel de lija con agua y frota con cuidado sobre el área afectada. Lijar en húmedo eliminará los arañazos y otras imperfecciones usando el grano más pesado de papel de lija contra el más ligero en la pintura. HTTP emoticono cara de disgusto barra pad 2 static con barra Imigis barra zam barra 9 barra 90 barra safeli remove fine scratches from your car por 127 s paint 4 version 2.jpg barra 550 px safeli remove fine scratches from your car por 127 s paint 4 version -2 JPG http puntos barra barra p adunobstatic con barra Images, barra zam barra 9 barra 90 barra Safeli remove fines scratches from your car por 127 s paintest 4 version 2. jpg barra 300 px safeli remove fines scratches from your car por 127 s paintest 4 version 2 jpg barra c barra cb barra remove fine scratches from your cars paint step 4360 pmp 4 usa un papel de lija ultra fino preferiblemente con un grano de 2000 a 3000 húmedo o seco. Añade dos o tres gotas de jabón líquido sobre el agua antes de humedecer la lija para que quede un poco más resbaladiza. Esto ayudará a mejorar el lijado. Limpia el área con un paño blanco, limpio y seco. Sacude la superficie de cualquier residuo de polvo que se haya originado por el lijado. Http moticono cara de disgusto barra pad 3 static con barra Imigis barra zan barra 2 barra 27 barra Safeli remove fine scratches from your car por 127 S Paintest 5 version 2.jpg barra 550px safeli y remove fine scratches from your car por 127 S Paintest 5 version 2 JPG. HTTP 2. Barra barra PA2 static con barra images, barra zam barra 2 barra, 27 barra Safeli remove fines scratches from your car por 127 S Paintest 5 version 2.jpg barra 300 PX Safeli remove fines scratches from your car por 127 S Paintest 5 version 2 JPG barra C barra C7 barra Seifly remove fines scratches from your cars paint step 5360 PMP4 Inspecciona el área para ver si encuentras otros arañazos o imperfecciones. Http emoticono cara de disgusto barra PadunObstatic con barra imigis barra zam barra 0 barra 08 barra Safeli remove fines scratches from your car por 127 S Paintest 6 Preview JPG barra 412 px y remove fines scratches from your car por 127 S Paintest 6 Preview JPG. HTTP 2. Barra barra PA2 Static con barra barra zam barra 0 barra 08 barra Safeli remove fines scratches from your car por 127 S Paintest 6 preview JPG barra 300 PX Safeli remove fines scratches from your car por 127 S Paintest 6 preview JPG barra 6 barra 6 F barra 6 remove fines scratches from your cars paint step 6360 PMP4 Aplica cera o abrillantador de coches. El uso de productos tales como acetona, compuestos para pulir y papel de lija eliminarán la cera y sellantes que hayas aplicado previamente, así como los arañazos e imperfecciones. Usa cualquier marca de cera o abrillantador para coches aplicando una ligera capa sobre la pintura.